Thank you.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 ...que se hay está algo, tratando de conocer... Hay algo que está o no? Eh, sí, claro que está, luego, naturalmente si, que está. Vamos, si y vamos algo, a hablar de la materia. Luego, si hay algo... algo luego, por lo tanto, es tiene real, que haber algo. Es real, es real ¿o que cosa No es necesariamente que... la física cuántica mantiene que hay una desintegración radiactiva... ...que se explica mediante los métodos de la mecánica cuántica... ...y que produce partículas fantasmales. Entonces, cuando la física ha necesitado...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 Nada en cuenta, y tenemos una mecánica cuántica aceptada y sí. enseñada en todas las universidades del mundo, sin excepción, que dice que no la busques, no existe. Bueno. Eso es negar la realidad. Vale. Entonces, Eso entonces, yo estoy contigo, Es negar un yo tipo quiero de realidad. la realidad. Pero no, la mecánica no, no. cuántica vamos dice que no la busques, no existe. mi gafas. Volvemos a tirar, bueno, vamos a tirar... Vamos, no, que sí que no, tira mi gafas. Volvemos. A migafas, si vamos a tirar esto, mi rosario, lo tiro.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 Quiero decir, por favor, ¿qué es la materia? ¿Qué es la materia físico? Ah, ya sabía yo, cu cuando se te han acabado los argumentos, cuando ya estás un poco a la defensiva, cuando ya necesitabas la copa de vino para tal, entonces me devuelve la pelota y pero no, que yo te explique. Yo perdón, necesito una copa de vino y perdón, un cigarrillo, pero es imposible. Perdón, perdón, y eso es perdón. real.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 Por la mecánica cuántica. Pero qué manía con la mecánica no, perdona, cuántica. es que la yo la meca... odio igual que tú. No, no, yo no la odio. Ya me vas a destrozar las gafas. Yo no, no, si el que más vueltas da a las gafas es yo, Ay, tú. Sí, es yo casi como... no te las he tocado. A ver, ¿Qué hace con la mecánica cuántica, perdona. Es que, a ver, yo me debo a la física. Te, dijo, te digo desde un principio, esta es la plaza.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 y me limito a eso. Pues genial. Y ya está. Pues pero genial. Yo no, no, pero, pero no ver, puedes decir que solo existen yo, los fotones porque es lo único que tú conoces. Desde luego. Sí. Claro. Pues no, hasta ahora solo llego a los fotones. Solo digo Mi sueño es poder llegar más, a de, más arriba. No me dará tiempo, evidentemente, ni a mí ni a sucesivas generaciones. Pero ese es la, el sueño de la física. Por lo menos de los físicos. Llegar a comprender aquello.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 Y haces un desarrollo ¿no? de las físicas, ¿realmente con qué cara se lo cuentas? Yo soy un convencido, sé que me estás preguntando esto para darme la boleta, y bueno, era lógico que llegara el momento. Lo asumo, lo entiendo, y te agradezco por haberme dado este? la explicación. Sí, sí, yo sé de qué hablo. Yo, en el fondo, estoy haciendo un teatro.